Hemos comenzado un proceso de transformación, le llamamos Mex Weekend. Purina, manteniendo el enfoque hacia los pequeños y medianos productores que la ha caracterizado como empresa, llevó a cabo su llamado Día D, como parte de su campaña Mex Weekend. México yo puedo, Cargill ha tomado la decisión estratégica de tener un enfoque en México, 132 millones de personas, en donde el sector agro representa una oportunidad enorme, en donde el consumo de proteína eh, sigue en crecimiento. El evento se desarrolló y presentó ante distribuidores de la región del Bajío, la cual cobra particular importancia para la compañía de Cargill debido a la fuerte presencia de este segmento del mercado en la ganadería nacional. El enfoque al cliente es la parte, digamos, es el motor que hace que Purina, Cargill, empecemos a crear eh, prototipos nutricionales enfocados a generar soluciones para específicas situaciones. Para Cargill es el primer objetivo, la, la, segun, el, la seguridad alimentaria. En esta ocasión, URIN anunció su herramienta llamada Vital Lechero, la cual fue desarrollada pensando en las necesidades de los pequeños y medianos productores de leche. En México tenemos diferentes tipos de productores lecheros y todos tienen diferentes requerimientos. No podemos hablar de un tipo de producto que pueda llenar todos los requerimientos. No obstante, la finalidad de Vital Lechero es, además de mantener los niveles de eficiencia, brindar una oportunidad de crecimiento para acceder a nuevos mercados, inclusive pensando en las medianas unidades de producción. Para aquellos productores que están preocupados por la economía, por sus costos, creo que es un buen inicio, pero nosotros no pensamos que, que el, el productor deba quedarse en este, en, en este nivel, o sea que es un arranque para que empiece el viaje. Los especialistas de Cargill explicaron que el precio reducido que ofrece Vital Lechero no significa que el producto es elaborado con una menor atención por parte de la empresa. Los requerimientos que se utilizaron para cada uno de los diferentes tipos de ganado adaptados a los forrajes que hay en, la, en, en México, este, es el mismo tiempo de tecnología que se utiliza para las líneas más avanzadas. De esta manera, se garantiza que su elaboración atraviesa los mismos procesos de desarrollo y control que aquellos insumos dirigidos a los segmentos más industrializados del mercado. A través de la tecnología de las fórmulas, asegurarnos con métodos, con software, el sistema operativo... Nosotros como Purina cuidamos demasiado la calidad, que es algo que nos distingue. Adicionalmente, desde Purina ofrecen a los productores una atención técnica personalizada para complementar el portafolio. Tenemos una serie de técnicos desplegados en el campo que pueden dar el apoyo a estos productores para poder hacer que cumplan sus metas y objetivos de cada nivel de producción. Amigos de por el momento nos despedimos y los dejamos con el mensaje de Purina. Sigan confiando en nosotros, que para nosotros honrar la relación de negocios es muy importante. El ser transparente y el poderles ayudar a prosperar es, es, es clave para nosotros. Donde nos adelantan que vienen más planes dirigidos a la ganadería mexicana. Nos vemos en la próxima. Tenemos un conjunto de planes estratégicos enfocados en que eh, México sea más exitoso, en que el sector agro sea más exitoso y que al final del día eh, vean que nosotros podamos ser el aliado de nuestros clientes, eh, de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores, de nuestras comunidades para que todos puedan tener una mejor vida incluyendo los animales a los cuales les proveemos alimentos.